Una vez que hayan ejecutado el programa vamos a tener dos opciones, podemos quitar el bloqueo de Google FRP, pero en este caso la opción que nos interesa es esta que dice quitar bloqueo de pantalla. Le damos clic allí y tenemos dos opciones, podemos en este caso quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos, teniendo en cuenta que esta función aplica única y exclusivamente para algunos teléfonos de Samsung. Aquí seleccionamos el nombre del dispositivo, el que tengamos y bueno procedemos con el desbloqueo. Nosotros sin embargo tenemos un dispositivo de la marca Xiaomi, por ende vamos a tener que utilizar esta opción. Tengan en cuenta que vamos a perder la información, pero podemos recuperarla en caso tal de que ustedes hayan hecho una copia de seguridad de su dispositivo anteriormente. A continuación vamos a conectar nuestro teléfono mediante el cable USB a la computadora una vez de que el dispositivo se haya detectado va a aparecer la marca del teléfono a continuación le damos clic a la opción que dice quitar ahora cuando leemos a esta opción eh, bueno nos advierte que vamos a perder todos los datos confirmamos en sí ok y va a recopilar la información necesaria para poder hacer la restauración de fábrica de esta manera vamos a poder hacer la restauración bueno chicos lo que tenemos que hacer es seguir los pasos al pie de la letra simplemente mantenemos presionado el botón de encendido y apagado y el primer paso es apagar el teléfono, entonces le damos en apagar y le damos en apagar para que se apague. A continuación vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado y el botón de subir volumen. Vamos a presionarlos al mismo tiempo hasta que aparezca el logo de Xiaomi. Cuando aparezca el logo de Xiaomi soltamos los botones, entonces esperamos a que aparezca y soltamos los botones. De esta manera entramos en el modo recuperación, súper fácil y súper sencillo. Fíjense que acá nos aparece este icono porque pues no tenemos suficiente batería. Aquí simplemente esperamos a que entre en el modo recuperación, ok, porque bueno, esto lo hace automáticamente. Y ya cuando estemos en el modo recuperación, ya podemos en este caso continuar con el procedimiento. Y como nos indica el programa, lo que tenemos que hacer es irnos hasta la opción que dice Wipe Data, Ok, Esto eh, lo podemos hacer con los botones de volumen Nos podemos desplazar con los botones de volumen Y luego cuando estemos en web Data Vamos a darle al botón de encendido y apagado para confirmar okay. Una vez de que nosotros estemos acá Le damos a la opción que dice Wipe All Data okay, Para borrar toda la información Entonces le damos nuevamente el botón de encendido y apagado Y le damos en Confirmar muy importante eh, seleccionar la opción que dice confirmar, le damos al botón de encendido y apagado y esperamos a que se complete este proceso. Una vez que se haya completado, le damos nuevamente acá donde dice Back to Main Menu, botón de encendido y apagado y vamos a seleccionar la opción que dice reiniciar. En este caso es la primera que dice Reboot. Vamos a seleccionarla, le damos en el botón de encendido y apagado y luego en este caso confirmamos nuevamente en la primera opción que dice Reboot to System. Okay, reiniciar el sistema, le damos clic allí y cuando nosotros reiniciemos el dispositivo eh, bueno ya de esta manera hemos logrado quitar el código de seguridad entonces ya lo que resta es configurar el teléfono incluso aquí en la computadora podemos darle clic en siguiente y ya aquí nos confirma el programa de que el proceso ha finalizado ya podemos cerrar el programa y ya nos podemos ir al dispositivo para configurar absolutamente todo y bueno chicos ya aquí lo configuramos ok le damos clic en siguiente seleccionamos el idioma le damos en siguiente seleccionamos el país y la región le damos en siguiente aceptamos los términos y condiciones siguiente y ahora nos conectamos a una red wifi en este caso nos conectamos a nuestra red wifi una vez que nos hayamos conectado le damos clic en siguiente y esperamos a que en este caso, eh, bueno, se prepare el dispositivo. Ahora aquí seleccionamos si queremos realizar una copia o no. Yo le voy a dar en no copiar. Y aquí está la información importante. Aquí obviamente nos va a pedir el código anterior, pero tenemos que darle donde dice usar una cuenta de google cuando leemos a la opción que dice usar cuenta de google nos va a pedir la cuenta que tenemos anteriormente entonces aquí colocamos el correo y la respectiva contraseña y una vez colocada la cuenta anterior aquí bueno nos va a aparecer este mensaje de verificación podemos en este caso usar la misma cuenta o usar una cuenta nueva yo voy a utilizar la cuenta anterior es decir la misma cuenta y aquí, bueno, simplemente esperamos a que finalice la configuración. Ya lo que resta en este caso es, bueno, terminar de hacer la configuración. Le damos en más, le damos en aceptar. Y aquí eh, podemos continuar con la configuración. Simplemente le damos acá donde dice continuar. Y ya a partir de este punto podemos, bueno, configurar el resto. ¿Qué es el resto? Bueno, lo que viene siendo el asistente de Google. Si lo deseamos activar o no, yo lo voy a omitir en este caso. Eh, podemos configurar un código de seguridad. Este paso es importante porque hemos olvidado el anterior. Aquí podemos, bueno, eh, configurar lo demás. Le damos en este caso a no gracias. Y ya va a preparar el dispositivo. Esperamos a que lo prepare. Pero recuerden, lo más importante es que a la hora de configurar un nuevo código de seguridad, que sea fácil de recordar para ustedes y difícil de adivinar para los demás. Aquí podemos darle donde dice pantalla de bloqueo. Y aquí podemos seleccionar un PIN, un código, una contraseña o un patrón. Yo voy a seleccionar el PIN. ¿Okay? Aquí esperamos el, la confirmación. Le damos en entendido. Y vamos a colocar un pin que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás. Recuerden que esto es un ejemplo. Entonces aquí colocamos el código y le damos clic en siguiente. Y listo, ya podemos configurar los otros ajustes. Aceptamos. Aceptamos las cookies. Y bueno, podemos seleccionar el cajón de aplicaciones o el otro tema Y listo, ya aquí vamos a tener nuestro teléfono configurado Ya lo único que resta es simplemente verificar De que efectivamente el código que hemos configurado Funciona sin ningún problema Así que esperamos a que en este caso carguen todas las aplicaciones Para poder bloquear el dispositivo Y volver a colocar el código de seguridad Si desean, ya por aparte pueden hacer una restauración información ya con la copia de seguridad que hayan hecho anteriormente, eso es otro proceso pero que lo pueden hacer sin ningún problema por aparte, entonces bueno ya aquí esperamos a que finalice, le damos a la flecha, esperamos a que carguen las aplicaciones y una vez que carguen las aplicaciones ya sería cuestión de verificar de que efectivamente el código sea configurado sin ningún problema, ¿cómo lo hacemos? muy sencillo, bloqueamos nuestro dispositivo y ahora lo que vamos a hacer es intentarlo de desbloquear ok, entonces esperamos a que, que cargue, ahí ya cargó ya se bloqueó, intentamos hacer el desbloqueo nuevamente vamos a intentar encender la pantalla ok, está algo lento pero bueno ahí ya está, y lo tratamos de desbloquear con el código que hemos configurado anteriormente, y de esta manera ya hemos configurado nuevamente nuestro dispositivo. Espero que les haya gustado, no olviden que toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tienes de y no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.